Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda instancia que estamos teniendo para la discusión de una proyección de desarrollo institucional. En este caso, estamos sobre el eje de estructuras académicas. Nos acompañan dos, este, un compañero y una compañera de, de la universidad, que ahora los voy a presentar, pero antes de eso, eh, nos gustaría poder dar lugar a, a los compañeros de AFUR, de ISEP, este, que van a estar realizando una lectura. A propósito este, de, de, bueno, de Miriam... Así que, vení, arrímate. Sí, por acá. Por ahí. Sí, ¿querés sentarte acá? Así te escuchan no, no. todos. Pero sí, pero se no, no. Curate, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. El gremio de funcionarios Tas de Isef agradece este espacio para acercar al demos institucional. Algunas palabras en virtud del onceavo aniversario del asesinato de nuestra compañera Miriam Maceo. 2020. Otro octubre que nos encuentra con el sabor amargo de la impunidad. Otro año que nos vuelve a deber respuestas. Son once años ya, en los que continuamos pidiendo justicia por Miriam. Miriam Maceo Soto, funcionaria del Instituto Superior de Educación Física. Fue asesinada el 3 de octubre del 2009, luego de recibir un paquete bomba en su domicilio. Desde ese entonces, familiares, amigos y compañeros convivimos inundados por la incertidumbre, inundados por el profundo dolor de quien no tiene respuestas. Su homicidio permanece impune hasta la fecha, pero nuestro reclamo permanece intacto. Reclamo que exige a las máximas autoridades de la universidad compromiso en esta causa, Demanda de justicia, algo tan primordial como ser la búsqueda de la verdad. Entendemos que esta causa debería ser la causa de todos. El transcurrir de los años no debe silenciarnos, ni alimentar el olvido. Es entonces que en este día de mañana, respetando la voluntad de su familia, convocamos a una marcha virtual bajo la consigna a la injusticia se la combate. Onceavo aniversario del asesinato de Miriam Maceo. Los funcionarios no nos olvidamos. Se publicará un video con, con un registro foto, foto, fotográfico de 11 años, acompañado de una voz en off, en donde se apela a la reflexión, a la empatía, a dejar la evidencia, el abandono que hasta el día de hoy sufre su familia. Por varios de los actores que deberían al menos comunicar ¿En qué situación se encuentra la causa? El video será, será publicado en las redes de AFUR a la hora cero del día sábado. Exhortamos a todos a acompañarnos y darle difusión. Vaya nuestro apretado abrazo a Andrés y a Carlos. Sepan que no están solos en esta lucha, seguiremos exigiendo justicia por Miriam. Una mesa que se organiza en el marco del, del proceso de elaboración de, de desarrollo institucional de ISEP que, hemos, que la comisión directiva ha iniciado ya hace unos meses dentro de los cuales uno, uno de los grupos, una de las comisiones conformadas este, a, apunta a estar trabajando esta temática y para hoy esta comisión Pensó en realizar una invitación a dos compañeros de, de la universidad Que se entendió bien importante tener su palabra Y al mismo tiempo, bueno, un poco también a modo de disparador Para tener después un intercambio entre los que estamos participando Por las distintas modalidades Entonces acá vamos a tener este, además... Eh, anda por ahí vía rampa, que está, nos está ayudando con el, con el lenguaje, este, que va a estar acompañando durante toda la ocasión. Y al mismo tiempo, después de las presentaciones, vamos a tener un ratito este, de 5 o 10 minutos este, para acomodarnos un poco y después continuar con el intercambio. Voy a dar entonces a la primera presentación. Tengo acá a, a Luis López rector de gestión y tengo acá este, también a Claudia Perrone, directora general del personal, con alegría nos recibimos, recibimos. Este, y esperamos también eh, poder compartir con ellos algunas preguntas que empezaron a aparecer en, en el debate un poco sobre, sobre este tema y que están formando parte de la, de la discusión que ellos también nos, nos van a ayudar a, a ir dando eh, para el instituto algunas de esas preguntas tienen que ver con cuál es la relación entre la relación presente entre las estructuras técnico-administrativas de servicios y las estructuras docentes que eso es una preocupación que la comisión está planteando y qué tipo de readecuaciones también son necesarias a nivel de la estructura técnico-administrativa y de servicio de cara a este proyecto político académico. Este, ...que se está planteando de la institución para los próximos años... ...y por otro lado, bueno, qué lugar eh, en la discusión de esta proyección... ...debería tener eh, este, el tema de las estructuras técnico-administrativas en la proyección. La verdad que es un placer, agradezco también al equipo de dirección y de la comisión... ...por eh, invitarme a participar de esta mesa como moderador... y bueno los dejo entonces con Luis, Luis primero. Empiezo, sí. sí. Empieza Luis, entonces. Eh, ahí está bien, no hay que acercarlo más el micrófono. Me parece que... Está que bien. bien? No. Ahí está. Bueno. Eh, bueno, buenas tardes. Eh, tenemos que enfocarnos básicamente en la cámara. Y les saludo. Eh, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, eh, Alice y y al, al equipo coordinador del desarrollo del, del proyecto del plan de desarrollo institucional que, por esta invitación que, bueno, me, me, me entusiasma particularmente y quisiera compartir algunas, algunas ideas. Tenemos 20 minutos, eh, la coordinación va a ser estricta. Eh, yo antes de, de meterme en esto, no, no, igualmente eh, con... Los compañeros nos habían avisado de, de las palabras que iban a leer los compañeros de AFUR. Eh, no queremos eh, eh, no hacer una mención. En, tenemos, eh, y obviamente que los, los seres queridos más cercanos, eh, la familia y las compañeras y compañeros de trabajo, el, el proyecto ICEF en particular, eh, son los que sufren más directamente esta situación, pero tenemos claramente una, una herida abierta, en el y no solamente en la Universidad de la República, ¿no? sino en, el, en la sociedad uruguaya. Eh, siempre podríamos decir una más, pero eh, eh, está planteada la... Eh, no es un tema de ojalá, eh, es decir, eh, hay que hacerlos los, los movimientos, eh, las ayudas y que eh, ojalá que podamos tener, que el sistema de justicia pueda encontrar una, una resolución para esto. ¿no? Mientras tanto, eh, eh, de, de, desde mi lado al menos, eh, por un lado no quiero dejar de referirme al recuerdo de Miriam y por otro lado, eh, soy plenamente consciente que no, no puedo pensar ni puedo decir nada que eh, repare eh, la situación. Es un desastre. Pero bueno, eh, sobre la convocatoria de ustedes, y en todo caso, eh, yo nunca trabajé con Miriam. Eh, eh, me di cuenta después que la había visto algunas veces, y capaz que ella me había visto algunas veces. El recuerdo que hay de mucha gente es que era eh, una muy buena funcionaria. Que tampoco, no, no quiero hacer una, eh, un homenaje de mi parte que no me corresponde, digamos, ¿no? Eh, si es así, quizá en el marco de lo que es el, el plan de desarrollo institucional y las tareas que están planteadas, eh, que intentemos hacer las cosas bien es eh, mantener un recuerdo activo. Eh, a ver, yendo a la, a la mesa, eh, lo que, la convocatoria que nos, nos hicieron era que que pudiéramos eh, participar en esta mesa eh, en relación a las estructuras técnicas, administrativas y de servicios en el marco del proyecto de desarrollo institucional del ISEF. Por lo tanto, de partida, yo tengo que comenzar señalando eh, que voy a hacer una serie de comentarios eh, de mi propia perspectiva, digamos. ¿no? En, en todo caso, si hay algún elemento para comentar, tanto por Claudio como por mí, pero que quizás sean de conocimiento de ustedes, de resoluciones, de, de normas generales, de criterios que obliguen en el sentido normativo a, a ICEF, están vigentes. Me parece que lo que está planteado fundamentalmente aquí es el, el pienso, digamos, y el reflexionar, y entonces allí puede tener sentido el aporte de una perspectiva de, de cómo veo las cosas y cómo me parece que sería bueno que se vieran de otro modo. Eh, por otro lado, eh, eh, la convocatoria tiene que ver, según nos han informado, con un proceso de diagnóstico que ustedes vienen realizando, la cámara. Eh, y a partir de eso nos acercaron eh, cuatro preguntas eh, disparadoras, eh, digamos, que yo quiero contestarlas rápidamente para luego, en el tiempo que me quede, inicialmente, pero se supone que vamos a poder conversar, eh, ir más al... Eh, al intercambio. Eh, primero, ¿qué tipo de readecuaciones son necesarias a nivel de la estructura TAS de cara al proyecto político académico del ISEF? Eh, bien, sobre esta pregunta, eh, ya he dicho que aquí tienen que ver, además de las normativas generales, el, la, propia, la propia marca, la propia singularidad del ISEF. Pero además quiero decir directamente sobre esta pregunta, Tres cosas. En primer lugar, eh, no miraría el tema de eh, solo de la estructura escalafonaria TAS. Es decir, me parece que el subsistema TAS es eh, necesario visualizarlo integrado, articulado con el subsistema académico. Eh, ese es un, un primer punto. Eh, Luego, ustedes saben que el Productorado de Gestión, bueno, entre otras, junto con la Dirección General de Personal, hemos planteado hace ya dos o tres, tres o cuatro semanas en el Consejo Delegado de Gestión, el tema de, eh, de instalar un grupo de trabajo respecto a los temas de estructura eh, escalafonaria eh, TAS. Eh, yo diría que, entonces, eh, no se trata solo de, de mirar la dimensión TAS, más allá que hay que mirar un plano de especialización al que me voy a referir, eh, sino no hay que mirar, o yo propongo no centrarme solo en un aspecto estructural escalafonario, es decir, de estructura de cargos, de, sino me parece que es una oportunidad para ver la organización del trabajo, eh, para ver el diseño organizacional, para ver la, la estructura del proyecto ISEF. Y como ya lo he señalado eh, antes, eh, no mirar solo eh, el subsistema TAS. El punto de apoyo para mí es eh, que esto hay que analizarlo en función del proyecto de transformación y crecimiento que, que tiene planteado el, el ISEF. Las otras preguntas son, ¿cuál es la relación presente y proyectada entre la estructura docente y la TAS? Bueno, la, la relación presente eh, tiene muchas dificultades, y aquí estoy hablando en general y no solamente en relación precisamente mi diagnóstico, es que eh, necesitamos mucho más trabajo integrado, académico y TAS, y tenemos dos subsistemas eh, débilmente integrados. Y necesitamos entonces eh, lo que les propongo llamar una especialización conectada. Es claro que necesitamos un desarrollo de las tareas y de las actividades y de la especialización de las compañeras y compañeros que llevan adelante las tareas técnico-administrativo y de servicios. Pero desde mi punto de vista necesitamos que ese nivel de especialización, así como el nivel de especialización de los investigadores en virología, esté eh, integrado eh, con ese ámbito TAS. He, he utilizado la, la expresión, y me interesa insistir con esto, eh, los mejores grupos de investigación del mundo eh, tienen integrado dentro de sus capacidades humanas eh, sujetos que no son académicos, que no son docentes que son traductores, que son secretarias o secretarios, que realizan actividades de apoyo eh, y que son claves para la obtención del éxito de esos grupos de investigación. La otra pregunta es, ¿qué lugar debería ocupar la estructura TAS en la elaboración de un plan de desarrollo institucional, en este caso del ISEP? Bueno, eh, es protagónica, trataré de decir algunas cosas en esa dirección, pero sin duda que... Eh, Hablábamos en estos días con Claudia intercambiando respecto a esta mesa que participamos de una concepción por la cual necesitamos que los aspectos que tienen que ver con las capacidades humanas de la organización no estén lejanas de los ámbitos de dirección de la organización. Si hay que tomar decisiones por un lado y después comunicarle a la Dirección General de Personal, eh, ejecute esto, eh, tenemos un problema. Eh, eh, por lo tanto, eso nos lleva a, a pensar eh, cuáles son los ámbitos cotidianos, los ámbitos estratégicos, los ámbitos de gobierno, son todos distintos, de la organización, en este caso ISEF, en donde estos submundos participan. Cuanto menos distancia haya, desde mi punto de vista, con roles distintos, con eh, ámbitos jerárquicos distintos, eh, pero con menor distancia posible, mejor. Y luego, ¿cómo deberían dialogar las estructuras TAS y las estructuras docentes en el ICEF? Bueno, eh, en, en un plano de integralidad. Es decir, ahí yo le, le propondría pensar en la articulación y no en la coordinación. Eh, la, la coordinación in, implica eh, este es tu mundo, este es mi mundo, coordinemos para no chocarnos. Eh, desde fines de los años 70, los estudios feministas eh, lograron instalar otra perspectiva respecto a las relaciones sociales, que es la de la articulación. La articulación implica eh, la relación entre lo distinto en función de un proyecto común. Precisamente, claro, los niveles de especialización académicos y técnico-administrativo de servicios son distintos, eh, obviamente, pero son eh, tan distintos como que se les juega la suerte común en el proyecto institucional. Eh, y, y la idea no es conversar solo con aquellos que son parte de la misma tribu, sino conversar con aquellos que no son parte de la misma tribu, pero que son centrales para el desarrollo del proyecto común. Eh, en función de, de, de esto, eh, eh, algunos com comentarios, nosotros los lineamientos que estamos planteando para, para ensayar entonces, pensar de otra manera la, la organización del trabajo en la Universidad de la República, articulando el ámbito académico y técnico-administrativo de servicio, eh, requiere que revisemos cómo nos organizamos hoy por hoy en la Universidad de la República. Eh, los circuitos de trabajo, eh, los procedimientos, cómo tenemos distribuidas las capacidades, cómo tenemos instalados y cómo utilizamos los sistemas, desde ya que a la hora de, de hablar de algo tan humano como las capacidades técnico-administrativas de servicios, me parece importante hablar de que hoy por hoy el trabajo humano se hace sí y solo sí en relación directa con tecnologías de la información y la comunicación, de nuevo integradas en el trabajo cotidiano y no como un accesorio eventualmente elegible o prescindible. Es como un marcapasos. Es como un clavo en la pierna. En realidad, esto nos mete en algunas dimensiones de debate filosófico, eh, la, la esencialidad humana separada de la dimensión maquínico-tecnológica, por decirlo de alguna manera, me parece que no nos aporta. Eh, para esto, eh, el elemento de partida son los cometidos del ISEF. Y el ISEF tiene cometidos como institución universitaria muy claros es decir producir conocimiento desarrollar capacidades en un ámbito específico y como recién en una entrevista que nos hicieron comentábamos eh, eh, es un proyecto institucional que ha mutado pero que viene de lejos que tiene una historia institucional que es, es previa a la dimensión universitaria y que va lejos y que y que ha mutado y que va a seguir mutando. El organizador central, igualmente, de la universidad, hoy por hoy, es ese libro azul. Eh, es el plan de desarrollo estratégico. Eh, y, y que es un paraguas que permite a los distintos proyectos universitarios cobijarnos allí. El del ISEP es uno. Ahora, eh, en el ámbito específico de la educación física, o como ustedes lo adjetiven, eh, no se puede trabajar solo con el libro azul. Eh, se necesita en el caso de ustedes, un proyecto de desarrollo institucional, un proyecto propio singular, en donde esté en juego la marca de, de ustedes como, como comunidad eh, universitaria por lo tanto revisar cómo nos organizamos desde mi punto de vista implica y también para el en esto de la invitación propongo y matizar Imaginar otra organización universitaria. Es decir, el ISEP está hoy organizado de determinada manera. Eh, eh, ¿Es esta la manera más adecuada? Eh, ¿Es esta la, la manera que eh, posibilita mejor logro de los propósitos, mejor disfrute de la actividad realizada de cada uno de los integrantes, de los colectivos de trabajo? de los grupos de investigación, del de el área de Bedelía, de las compañeras que realizan la limpieza, de la gente que eh, organiza la planificación de los cursos. Eh, como les decía entonces, eh, la universidad tiene un proyecto y ese proyecto... Yo lo graficaba en el libro azul. Eh, tenemos además capacidades, ¿no? y vayamos, eh, necesito la complicidad de ustedes para ir de, desde el plano más general al plano más local del ISEP. ¿no? Eh, y tenemos capacidades conformadas por esta comunidad universitaria. Docentes, TAS, estudiantes, egresados. Eh, Necesitamos menos trabajo estanco. Estamos con mucho trabajo estanco. Tenemos mucho trabajo de chacra. Y eso nos trae problemas porque gastamos mucha energía y mucha plata en coordinar. Porque como yo trabajo dentro de esta caja y, y además hasta capaz que soy bueno haciendo el trabajo, pero después hay que coordinar con los que están del otro lado de la mampara. Tenemos bajo nivel de, de integralidad. Eh, necesitamos más trabajo mixto, más trabajo mestizado, más mezcla cotidiana, no solamente de, de, de coordinación. Elaboremos nuestro plan y después coordinamos. Necesitamos animarnos a que haya más académicos y TAS trabajando juntos, elaborando proyectos juntos. Eh, obviamente que esto es más fácil decirlo que hacerlo eh, está, está claro pero también eh, a, a veces nos pasa, me parece, como como piques no contados porque como les decía eh, eh, los mejores grupos de investigación del mundo tienen integrados TAS en su funcionamiento cotidiano eh, la, la, los mejores aún con los problemas que tenemos nosotros, pero nuestras mejores planificaciones de enseñanza son aquellas en que la distancia entre el ámbito de enseñanza, la dirección de licenciatura, el decanato o la dirección del instituto cuando corresponde, están cerca. Y no solamente se comunican, haga esto, o te aviso que se armó el lío con esto, sino que intentan la resolución de problemas de partida y de diseño, entonces, no solo de dificultades, diseñan propuestas juntos. Tres, tres, minutos. tres minutos, muy bien. Era, era... Eh... Esto implica entonces que necesitamos asumir que si los cometidos de la organización, porque los cometidos de la organización eh, los cometidos del prorectorado de gestión no es gestionar en función eh, de sí mismo, gestión por gestión. El, el, el cometido nuestro es contribuir al proceso de producción de conocimiento y desarrollo de capacidades a que se aboca la Universidad de la República. Eh, pero eso implica reconocer y asumir que Todas y todos que, quienes integramos esta comunidad somos parte de ese proceso. Para decirlo más claramente, implica asumir que la comunidad TAS es clave en la producción de conocimiento de la organización. Si no logramos desarrollar esto, si no hacemos fuerte esto, con todo, yo sé, todos los debates que eso trae aparejado, pero a su vez... Ahora venimos, hablábamos recién con Claudia que viene de la reunión de la Comisión de Implementación del estatuto del nuevo estatuto docente, que es el tema interno. Eh, si no logramos generar otra valoración de la gestión académica, si un docente cuando dirige un instituto o dirige una carrera o dirige un grupo de investigación, entre comillas, no está trabajando, tenemos un problema. Tenemos que lograr que la gestión académica tenga valor. Tenemos que lograr el mundo académico, sobre todo, lo digo con perdón para los docentes, soy docente, que entendamos que no podemos hacer nuestro trabajo de producción de conocimiento sin el submundo TAS. Y termino porque, ahora bien, tengo más cosas para decir, pero después vendremos en la... Yo quiero dejar para lo último porque... La premisa que ustedes podrían decir, bueno, pero la premisa mejor la decimos al principio. Porque... Bueno, pero yo especialmente quiero mencionar al, fin, al final, porque necesariamente todo esto que está haciendo el ISEF tiene que ver con un proceso de transformación. Eh, mi premisa, y no me meto con el ISEF, lo digo desde el Proletorado de Gestión, eh, es que hay lugar para todas y para todos siempre que estemos dispuestos a explorar cambios eh, lo digo no lo pongo de partida porque me parece que uno de los problemas que tenemos es abordar la necesidad de modificar situaciones con tantas garantías de partida que es más o menos la seguridad de que nada va a cambiar entonces eh, me parece que ese es un elemento clave y, y ustedes, bueno en lo que yo veo de afuera, me parece que el ISEP, y, y esto tiene, tiene un camino largo, vienen realizando una serie de transformaciones eh, importantes. Bueno, capaz que en las conversaciones luego puedo referirme más a, al mundo TAS. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Me, me es... cortaron. Lo que pasa es que fue eso. Sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, nos vamos quedando entonces... Vamos planteando también, aprovecho, a, a comentar que vamos a tener estos 20 minutos. Ahora Claudia va a hablar también otros 20 minutos. Y si ya van surgiendo preguntas o comentarios este, por el chat, también puede ser que vamos a estar atentos ahí para ir leyendo, o si no, acá también en vivo y en directo para ir realizando. Son más que bienvenidos este, esos comentarios, justamente como para favorecer el intercambio y, y aprovechar que tenemos estas dos visitas, este, así que bueno, es un poco por ahí. Claudia. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Este, oh. Me encanta, me entusiasma este tipo de, de actividades, me parece que, que si nos preguntamos, bueno, cómo la organización puede ir buscando eh, la forma de responder a, a los nuevos desafíos que, que, que que se le presenta en este mundo tan este, volátil. Eh, esto de, de implementar instancias donde se disputa eh, planes de desarrollo este, y formas en las que nos queremos dar organización para cumplir con esos desafíos, este, me parecen por lo menos un, un camino súper interesante para explorar. Eh, un poco con lo que decía Luis, este, bueno, una buena noticia y una mala. Este, la buena es que estamos alineados y seguramente en la parte de la mala es que repita algunas cosas. Este, yendo de lo general a lo particular, tenemos ese documento que hacía referencia Luis del, del Libro Azul, que es un documento que, que llevó mucho esfuerzo y mucha articulación y mucha este, participación de distintos colectivos. Y, y multidisciplinario también, y que nos da como un norte como organización, como Universidad de la República, y que después, bueno, se bajará a cada, a cada servicio de acuerdo a, a la especialidad, a la especificidad de cada uno de ellos. Este, es eh, fundamental eh, para, para este tipo de, de, de planificación, este, la profesionalización, la capacitación, como decía Luis, pero yo haría énfasis también en lo que tiene que ver con, con un tema actitudinal. ¿no? Cómo cambiamos la actitud que tenemos hacia el trabajo ¿no? y salimos un poco de aquello de, de Chaplin y este, el, el ajustar las tuercas y pasar a este, entender el trabajo como... Este, un lugar de, de aporte, de crecimiento, de desarrollo. Me parece que fundamental inicialmente es este, bueno, entender cuál, cuáles son los desafíos que se plantean y los objetivos, intercambiar y formar parte ¿no? de, de las decisiones y de las, de las proyecciones que se van realizando. A la medida de que en esa pregunta de, de qué función tiene que cumplir la estructura TAS, dentro de este, de este proyecto, me parece esencial que, que, que tome un lugar eh, preponderante en el, en el sentido de participación. ¿no? Si logramos la participación, eh, logramos motivación, logramos que la gente entienda el trabajo de otra manera y participe y aporte desde los conocimientos que, que tienen las diferentes, los, los diferentes colectivos eh, un poco lo que, lo, lo que se ha visto en, en otras instancias de discusión es esto que, que, que planteaba Luis, que eh, si la gestión no se ve como algo importante dentro del, del desarrollo de estructuras académicas, por ejemplo, este, estamos, estamos mal parados, o sea, alguien lo tiene que hacer y lo tiene que hacer desde un lugar de compromiso y como parte importante del trabajo. Y en eso los funcionarios TAS tenemos mucho para, para aportar desde la experiencia, desde este, lugares que se han transitado. Este tipo de, de, de, de cuestionamientos se están dando ahora en el ISEF, pero se están dando a nivel de muchos servicios. El tema de, de coordinar o colaborar o de articular, bueno, me parece que, que es verdad. Eh, hay experiencias que van hacia el mismo sentido, digamos, y que sería importante que, que se pudiera eh, buscar un espacio de, de compartir este tipo de cosas, porque son, si uno lo ve desde, desde, más, desde más lejos, son como lucecitas que se van prendiendo en distintos lugares y se van repitiendo en distintas estructuras. Entonces es bueno este, poder aprender, inclusive, de las experiencias de los otros, de, la, de, los buen, de los buenos casos y de los malos, porque también del... De, de la mala experiencia, este, sacamos, sacamos mucho aprendizaje. Eh, estoy, hice, hice algunos unos apuntes sobre, sobre lo que íbamos este, viendo. Bueno, el tema de las estructuras, cómo definir las estructuras. Este, hoy por hoy hay estructuras, eh, los, los servicios tienen estructuras que responden a formas de organizarse que van quedando obsoletas. O sea, son estructuras eh, rígidas, este, mm, estamos eh, proponiendo eh, la conformación de, de este grupo para trabajar sobre, sobre estructuras TAS pensando en una nueva estructura eh, que integre otro tipo de movimientos, de, de forma de desarrollo de carrera. Este, la estructura tiene que responder a, a lo que se proyecta el servicio como, como objetivo para, para cumplir los objetivos que tiene. Entonces es necesario poder eh, pensar y pensarse en cómo funcionar de otra manera distinta, o sea, no remendando o no dejando este, temas que, que después van a, a, a dificultar eh, la posibilidad de desarrollarse de otra manera eh, dentro de las, de las estructuras. Y el tema de la coordinación este, permanente y, y de que lo cotidiano... Eh, este, en, en lo cotidiano se, se integren los dos mundos estos, eh, ¿no? docente, académico y, y técnico, administrativo y servicio. Que no sea una delegación de, bueno, eh, se, esto es lo que resolvimos, hay que cumplir esto, sino este, integrarlo en lo que es el, la resolución de por dónde, por dónde vamos a ir transitando. Más o menos, eh, seguramente me sobró tiempo, pero prefiero este, de repente escucharlos este, a, a quienes están y qué, y qué, qué dudas les puedan haber surgido o hacia dónde les parece que podemos ir ahondando en algún tema en particular. Muy bien. Muchas gracias, Claudia. Bueno, muchísimas gracias a ambos y quizás este, podemos ir retomando algunos alguna de los aspectos que fueron surgiendo de las presentaciones e invitarlos invitarlas a hacer algunos comentarios al respecto.